Buenas a todos, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, ¿por qué? Porque es que vamos a abrir cerca, cerca, cerca, no sé si son tantos, pero cerca de 40, 40 Bakuganes, por Dios, esta demencia que está pasando Bueno, bueno, ya quédate quieto, cambiamos el ángulo de la cámara y continuamos Bueno, y ahora ya que cambiamos un poco el ángulo de la cámara, quiero mostrarles algo, miren, miren, mirenme esta belleza Así es, un paquetote grandote, grandísimo y, y miren, miren cómo se ve O sea, miren la comparación con Hulkor. Mira nomás cómo se ve Hulkor. Vamos a abrirlo, ya ya no espero más Ya, ya no espero más, o sea Mira, si ya, ya no llamaste a tu familia Ya no me, no me importa, ya no la llamaste bueno Lo abro igual, lo abro igual Bueno, bueno, bueno Bajar así el ángulo de la cámara porque siento que se ve mejor Aunque igual, bueno, todo es blanco, así que nada Aquí hay cositas interesantes Empezamos con esto Que son... Mira, mira, mira, mira Uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Bakuganes Y mira lo que viene ahí, mira lo que viene ahí Ay, papá, papá, dime, dime si no es lindo ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos... Uh, esto no sé qué es Ah, bueno Vale, vale, vale Esto ya sé qué es, ya sé qué es Luego, luego lo muestro, luego lo muestro eh, aquí tengo... Ah, bueno, esto es algo muy especial Que es potente, es potente Luego tengo esto que también es potente, creo que ya saben qué es Tengo más plástico de burbujas, pero aquí viene... Ah, bueno, bueno, aquí... Vale, lo voy a abrir de una vez Porque... <risa> vale, miren esto, miren esto <risa> eh, A ver, a ver, luego explico por qué A ver, más papel, más papel Ah, bueno y aquí en esta zona vienen cositas que pedí, que son uh, más bien un gusto personal, uh, pero bueno, los voy a mostrar igual. En primer lugar tenemos que es un, uh, un Funko Pop, yo sé, no suelo comprar esto, pero que es un Funko de Deadpool, como Bob Ross, que me encantó a primera vista. Luego tengo otro que es un Thanos versión Venom. Muy lindo, la verdad. Vale, aquí hay otro que no sé si se va a ver, es que hay mucha luz, pero... Vale, que es un Rafiki con Simba en, uh, de un Funko de Disney. Y por último, uno de mis favoritos, que es este de aquí, que es Nacho. Nacho de Nacho Libre. Y luego tenemos por último cuatro sobres de cartas que faltaron del lote pasado, pero estos sí me los voy a quedar yo y voy a abrirlos porque por algo quedaron solo cuatro siento que son muy poderosos y debe haber algo muy bonito aquí entonces voy a abrirlo y uh, poco más poco más la caja ya está vacía no hay más cambiamos el ángulo de la cámara y vemos todo esto con mucho muchísimo detalle bueno pero antes de seguir con toda esta movida que está demasiado genial quiero mostrarles esto mira mira mira mira ah papi cómo quedas, ah? vale explico la compré porque tenía que probar una cosa de una Compra un método de pago que tenía que hacer. Entonces dije, bueno, voy a comprar esto que estaba como por un dólar. Y dije, mira, bebé, tengo swag, ¿sabes? O sea, mira, ya, ya. No, no importa, la verdad no es relevante, pero solo quería mostrarlo ya. Y bien, ahora ya que volvimos aquí al, a la zona de poder, a la zona de control, les voy a recordar que vayan a mis redes sociales, recuerden a Instagram, Facebook, Twitter, a, a mi correo, a todas partes, mejor dicho, mira, ve a todas partes, todas partes son buenas. Y además, y además, y además, recuerden la a es un canal muy genial de animaciones, dejaré el link de todo, de todo, aquí abajo en la descripción. Y recuerda que muchos de estos Bakuganes, si eres de Colombia, van a estar a la venta, para, para pues que vayas, lo disfrutes, compres y, y pues ya, ¿no? Además, además, esta primera mitad de video va a estar dividida en dos. Es decir, la primera mitad... Abriendo unos cuantos, va a estar aquí en este canal en Tuokuganes. Pero si quieres ver la continuación del unboxing, donde abriré pues el otro, la otra parte, pues te voy a dejar el link aquí abajo de Soy Tuokuganes, que es mi canal secundario, pues donde voy a poner todos, eh, pues donde voy a terminar de abrir todo, ¿no? Entonces es una, invita una invitación para que vayas, lo disfrutes, lo goces. Y, y pues ya, para que, para que te guste, ya. Y, y ahora sí, empecemos. Voy a sacar cosas al azar, sencillamente, porque, porque no sé qué puede salir. Voy a empezar con este, que es el que quiero abrir... Tenemos como más ya Y viene con una cajita La cual está muy bien cuidada, es sorprendente Esta cajita es de Battle Brawlers Creo que te caen 24 Bakuganes, si no estoy mal eh, Pero bueno, la abremos aquí Y listo, aquí está te, Viene con dos plásticos de burbujas Y bueno, empezamos Y bueno, a ver, lo que hay aquí, como dice al comienzo del video Es muy fuerte y yo no me hago responsable por, por, por infartos Vámonos un poco por acá Yo me hago responsable por infartos Yo solo iré eso, ¿ok? Solo iré eso Tengo aquí una carta portal Voy a ponerla aquí Para que pues todos veamos lo que va pasando Y aquí es una vista general de lo que hay Bueno, bueno, voy a empezar por aquí Y empezamos con un Foxbat subterra Hermoso, papacito, Bakugan Parte de Maxus Helios Por eso tiene aquí su saliente de Maxus Helios Se abre perfectamente yo tengo ya Foxbat, eh, lo tengo creo que también en subterra Y lo tengo para Maxus Helios, ¿no? Muy lindo, con pues suficientes piezas manuales Foxbat siempre ha sido un Bakugan muy fuerte eh, Tiene 730, claro que sí, siempre ha sido muy fuerte Foxbat eh, Es un Bakugan muy lindo, me encanta, tiene muchas piezas manuales Voy a dejarlos aquí y voy a ir un poco rápido porque pues ya saben, ¿no? Son muchos Bakuganes, es poco tiempo Y bueno, bueno, bueno, bueno Luego venimos con esta belleza de aquí Es un Ballington eh, Aquos Es una trampa Bakugan que por cierto, hace poco volví a hacer el video de cómo usar una trampa Akugan. Así que si quieres ir a verlo, pues te lo dejaré también ahí abajo en la descripción para que vayas y lo mires. Pero bueno, Valentinos, es una trampa Aquos y te permite cambiar a Subterra y a Geios. Luego tenemos uno que me gusta muchísimo, que ya lo tengo y es un Pyro Dragonoid, pero no es Pyrus, es Ventus. Y mírame esta belleza. Ya saben que es un Dragonite un poco simple, un poco sencillito. Pero es un Dragonite que a mí la verdad me encanta el diseño simple. Funcionaba para mí. 550 poder G. Y míralo, míralo, míralo. Dime, dime si esto no es lindo, ¿ah? ¿eh? Luego tenemos una parte más de Maxus Helios. De hecho, ya tenemos dos partes de Maxus Helios. Y es este. No sé si este es Spindle. si este es Spindle. Spindle Aquos. 550 poder G. Aquos, aquí tiene su piecita para Maxus Helios ¿Ves? Aquí la levantas y es una patica De Maxus Helios, la, la pata trasera Seguimos con un Bakugan hermoso A ver, este es, este es hermoso este, a ver, a ver. Se ve un poco mal y no sé qué, pero a ver Es que primero es Vortex Y segundo es un Dragonoid y es, no me acuerdo el nombre, pero es muy lindo. Y es subterra T700 por G. Y ya lo necesitaba, la verdad. Lo necesitaba. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Seguimos con otro Bakugan traslúcido Aquos. Mira, mira, mira esta belleza, mira esta belleza. ¿Y qué es, qué es? Pues no es nada más, nada menos que un Hades Aquos. Si no estoy mal, si no estoy mal, los conocedores me corregirán. Pero vale, que este es un gran Bakugan, es muy lindo. Es Darkus originalmente, si no estoy mal. Es muy lindo. Mira, mira, mira, esta belleza, Dime si ¿sí no te enamoras. 550 por eje. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos otra parte de Maxus Gilios. Bueno, bueno, bueno. Como que este chico está en una contienda interminable por armar a Maxus Gilios. Y este es un Leafram eh, Akos también. Este tiene, tiene, tiene, tiene. 500, debe tener 500 por eje, muy bien. Es una parte muy linda. Y eh, es una pierna más de, de Maxus Helios, ¿no? Eh, bueno, luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos un Bakugan hermoso. Eh, vendría siendo mi segundo heavy metal. Primo Vulcan, si no estoy mal. Heios, hermosísimo, papito. Es muy lindo, es un heavy metal. Ya saben que los heavy metal son los que eh, no tiene esta parte de metal. Luego tenemos otro Bakugan hermoso de la cuarta temporada de Bakugan. Y es este de aquí. No me acuerdo bien el nombre. Que es hermoso. O sea, que es hermoso. Es... Me recuerda mucho a las lagartijas estas que cuando están en modo de ataque. Como por eso ha sido en modo de defensa. Tienen como este sistema de, de como sacar estas alitas, ¿no? 1020 por G. Así que, a ver, por poder G no nos vamos a preocupar con este Bakugan. Y por último, no menos importante, pero sí por último... Algo que en lo personal estoy muriendo por tener. Y es otro Neodragonoid. Así es, así es. Y es por qué. Por qué la necesidad de tantos Neodragonoid. Verás, yo estoy en una contienda interminable por conseguir todos los Neodragonoids. Así, así, así es sencillo. Así es sencillo. Yo necesito todos los Neodragonoid aquí y ahora. Y este me hacía falta en la colección. Y es Neodragonoid. Sí tengo Pyrus, pero no tengo translúcido. Lo tengo clear, lo tengo heils translúcido. Pero bueno, mira, mira, mira. A mí no me, a mí no me, a mí no me ligues. Yo necesito este Bakugan translúcido Pyrus porque es que lo necesito. Y, y bueno, y es que mi sueño cuál es tener a Neo Dragonoid, Pyrus, Pyrus translúcido, Pyrus Vortex, Pyrus todo hermoso. Mi Bakugan con mejor diseño para mí de todo Bakugan me parece a mí que es lo mejor que puedo haber sacado Bakugan. Y como pueden ver aquí ya van a notar la semejanza que hay entre los dos, ¿no? Ves los mismos alerones, las mismas alitas. Cositas más, cositas menos. Pero mira, mira, mira, dime esta. Dime, mira, esta belleza, mira esta belleza, mira esta belleza, papi. ¿eh? No me vas a decir que no te gusta. No me vas a decir que no te gusta. Y por último, pues bueno, ya no es último, pero pues es esta cajita, ¿no? Ahora, ya que fuimos con el plato fuerte, vamos a tomar un descanso, ¿sabes? Porque, porque tampoco quiero que se me mueran aquí. Y vamos a abrir esto de aquí. Que tú te preguntarás, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es nada más y nada menos que eh, un pequeño lotecito, más bien eh, de cartas que vino, de, pues no de regalo, pero sí con... Algunos de los Bakugan que compré Y es porque con todo esto de la compra y venta De cartas, me he quedado sin cartas eh, poder y portal De hecho, más que todo portal Ya casi no tengo cartas portal Y a ver que son muy necesarias, ¿no? Cuando vendes Y, eh, pues vale, que, que estoy en eso ¿No? Entonces mira, estoy aquí Voy a abrir ahora esto de aquí que es un lote, pero a diferencia de lo que muchos piensan, no es tanto para mí. De hecho, mucho se va y no me quedo casi con nada. Pero vale, vale, vale, que lo mismo. Yo advierto, por favor, si sufres del corazón, no te quedes. No te quedes, porque a mí ya me está doliendo esto. A mí ya me está doliendo. Y es que tenemos... Mira, mira, mira, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Voy a ir sacando uno por uno y, y ahí vemos qué pasa, ¿no? Ahí vemos qué pasa. En primer lugar tenemos un Alfa Percival... Eh, Baku Core virus, muy lindo, míralo 500 poder G Mamu, saca el pack Pack, pack, pack, pack, pack Bueno, a ver, que es gracioso Luego tenemos, creo que es un Wilda, no sé si es un Wilda No, no sé la verdad Pero es un Heavy Metal Mira, mira, mira, papi ah, ¿tú, ¿Tú cómo quedas con esto? Ah, Otro Heavy Metal, 610 poder G Bueno, bueno, tú, tú, tú o sea, yo, yo, yo me estoy muriendo yo, ¿Por qué no tengo un infarto aún? ¿Por qué no tengo un infarto? Luego tenemos algo que a ver, yo lo curo porque es que esto... Mira, te lo voy a mostrar de sorpresa. Pero me prometes que no te desmayas. Es un Linehalt. Así es, señores y señoras. Ventus. Así es, señoras y señores. Que además es translúcido Así es, señoras y señores. No se ve bien por la cámara, pero vale, que es Ventus traslúcido con 800 por eje. Linehalt es uno de mis Bakuganes favoritos de toda la vida. Si haría tener algún momento a Linehalt. Y es muy lindo. A ver, no me dirás que no. No, me dirás que no. Luego tenemos otro que también te lo muestro, pero... Pero aléjate. O sea, cierra los ojos un momento porque te va a doler. Es un mutant. Es un Mercury Dragonoid. Así es. Pero tiene un defecto, un pequeño defecto. Que, hombre, le falta una patica, ¿sabes? O sea, a la parte de abajo le falta una patica eh, Entonces, bueno, igual aquí no tiene descubierto su poder, vale Que ya saben que los mutant se dividen en dos y se unen y puedes mezclar Bakuganes Y bueno, es, es una dinámica interesante que de hecho hace poco volvió Bueno, hace poco, hace una semana volvió a Bakugan la dinámica de los Bakuganes fusión En el, en el Battle Planet es, es, es interesante, siempre es interesante y ya no, pero vale que es muy lindo Si lo es así es muy lindo Bueno, aquí está otra belleza Es que es que hombre, no, no me des tantas bellezas Mira, mira, mira, mira mira Me duele, me duele, me, me quema, me lastima saber que esto no va para mí Porque es que lo, lo quiero, lo deseo, lo deseo pero, pero es que luego yo digo También es que hombre La, la cuota de la tarjeta y todo esto No hombre, no hombre Pero bueno, es un Darak subterráneo, muy muy lindo Luego tenemos un vacío un poquito más normal Sabes, en estos días de, de cosas locas Pues algo normal no, no cae mal Va, eh, me, me salió un verso sin ningún esfuerzo Y es un Helix Dragonoid a eh, Eventus. Muy lindo, un diseño que ustedes saben que yo tengo mis problemas Porque me gusta y no me gusta, ¿saben? Es como, me encanta, pero lo odio Y luego tenemos esto Porque a falta de un Helix Dragonoid tengamos dos Helix Dragonoid Y esta vez tengamos uno que sea Traslúcido, bueno no, que traslúcido Que sea clear, papi, que sea clear O sea, ¿hablo en chino o qué, papi? Yo quiero un Bakugan clear y míralo, míralo, papi. Aquí está, tu Okuán Clear. ¿Qué más pides de un video? O sea, tú quieres otro video de unboxings, pero ¿para qué? Si te mueres, te mueres del infarto. Mira, mira, mira. O sea, es de los dioses. O sea, Dios mío, ni los Diamond. Luego tenemos, por penúltimo, un Cosmic Ingram. Este es un Cosmic Ingram Pyrus. No soy muy fan del Cosmic Ingram Pyrus, pero yo lo llamaría Cosmic Phoenix, más bien. Yo le llamaría, como Cosmic Phoenix? Eh, bueno. bueno, hola. Bueno, a ver, no entiendo por qué... Pero bueno, se supone que aquí debería tener el atributo. O sea, está súper loco, mira. El atributo va aquí en este boquito. Y está aquí. O sea, ¿sabes como que cuando lo imprimieron el atributo llegó tarde? Dijo, ay, llegué tarde. Y mira, me pusieron aquí porque, porque sí. Eso sí, no lo esperaba. Y tiene... No, y es original. O sea, no, no hay problema. Es original. Aquí se ve todo el código. Vale, se ve todo. Pero, pero vale, mira, que aquí está el... Bueno, a ver, yo, yo, son cosas que pasan. Y por último, tenemos una follita que, mira, no me duele. Me lastima, me hiere, me quema Y es un Neo Dragonoid Bronze Attack Bueno, le hace falta un retoque de, de pintura, creería yo, ¿no? Está algo gastado, como saben, los Bronze Attack son Bakugan así, y versión especial Bronce, pero vale, como que le falta un poquito, ¿no? Porque mira, aquí tiene el doradito aquí, pero aquí no Porque de pronto se gastó de tanto lanzarlo Que ha vivido muchas cosas este Bakugan, pero vale, que es, es muy lindo Es un Dragonoid Pyrus Bronze Attack Hermoso, muy lindo... ¡Y me duele! ¿Por qué me duele? Porque tampoco lo voy a tener yo No, me, me duele, me, me lastima, me lastima mucho O sea, mira, tú qué más le pides a un unboxing O sea, mira, te tengo estas bellezas Y luego te tengo estas otras bellezas Y te tengo además todas estas bellezas, por Dios O sea, ¿qué te tiene a ir a Instagram y decirme Mira, véndeme, véndeme cositas que las deseo Antes de que todo el mundo las compre Bueno, bueno, bueno, ya, me calmo, me calmo, me calmo Yo me despido aquí... Pero no es un adiós, es un hasta luego. Porque nos vemos en Soy Tu Bakuganes. Revisen el canal porque ahí seguirá el unboxing con otros 30 bakuganes. O sea, ¿esto, esto, esto, esto, ¿Esto les parece mucho? No han visto nada. Porque es que faltan 30 bakuganes y 4 sobres de cartas. Y bueno, faltan muchas cosas. Nos vemos en Soy Tu Bakuganes. No digo más. Adiós.